Bien, vamos a, definir, eh, vamos a realizar este ejercicio en el que nos piden una elipse y de esa elipse nos dan los focos y un punto eh, de la elipse a. Vamos a. dibujar los ejes y la tangente en el punto A. Vale, tenemos que tener para esto muy en cuenta la definición de, de elipse que es el lugar geométrico de los puntos cuya suma a la distancia de los focos es constante. Y esa constante, precisamente, esa suma de los radios focales, eh, es A, el valor del eje mayor. De esta manera podemos resolver este ejercicio trazando los rayos focales de la elipse. Para esto, tomamos la escuadra y el cartabón y trazamos un primer radio focal, que es la línea, que va desde el punto F hasta Incluso la, la vamos a prolongar. Bien. F, a, este segmento que tengo aquí, es un radiofocal. El otro radio focal es el segmento que va desde F', el otro foco, hasta A. Y lo voy a trazar prolongándolo. Bien, la distancia de F' hasta A es el radio focal. Bueno, pues la suma de estos dos radios focales tiene que ser el eje mayor de la elipse. Para sumarlo lo voy a hacer directamente con el compás, centro el compás en el punto A, tomo la distancia de F' hasta A' con el compás y esa distancia la llevo prolongando sobre la prolongación de la línea F' Bien, pues la distancia desde este punto hasta F es la medida del eje mayor. Vamos ahora a colocar el eje mayor. Para esto deberemos prolongar esa, ese segmento que nos han dado FF'. Así que me alineo con estos tres puntos y prolongo para poder llevar... El eje mayor sobre esa línea. Eh, el eje mayor tiene una medida y la mitad de esa medida irá desde O hasta la izquierda, será el semieje mayor y desde O hacia la derecha el resto. Así que lo que voy a hacer es dividir esta línea que había hallado con la medida del eje mayor en dos partes mediante la mediatriz. Para hallar la mediatriz, desde F con un arco de radio arbitrario, trazo un arco de circunferencia, manteniendo ese mismo eh, ese mismo radio, me voy al otro extremo del segmento del que quiero hallar la mediatriz y trazo un arco que tenga el mismo radio que el que he, hallado, que el que he utilizado antes. Bien, pues ya tengo dos puntos que me indican la mediatriz, así que con la escuadra y el cartabón voy a trazar la mediatriz, me alineo bien con esos dos puntos, los tengo, bien, y trazo la mediatriz que me indica que me ha dividido el eje mayor en dos partes iguales. Ya tengo entonces la medida de los semiejes. Tomo esa medida del de semieje, centrando en el punto medio, abriendo el compás hasta cualquiera de los extremos del segmento y llevo esa medida desde O sobre el eje que acabo de trazar, ¿Vale? bien tanto hacia un lado como hacia el otro. Estos dos extremos son los extremos del eje mayor, por lo tanto vamos a ponerle nombre, vamos a llamarle BC, B uno de los extremos del segmento y C el otro extremo. Bien, ya tenemos el eje mayor de la elipse, sería BC. Y eh, lo siguiente que debemos hacer será trazar el eje menor. Para esto sabemos que el eje menor será perpendicular al eje mayor por el punto O, así que tomo la escuadra y el cartabón, trazo 90 grados por el punto O, 90 grados al eje mayor, voy a prolongarlo todavía un poquito más. Bien. Aquí estará el eje menor para tomar la medida, acordaros que hay una relación entre la distancia de los focos, el eje mayor y el eje menor. Que es que si yo con el compás centro en uno de los focos pero con la medida del semieje mayor, el punto donde este arco corte al eje menor obtengo precisamente los extremos del eje menor. Vale. Estos dos puntos que he marcado aquí son los extremos del eje menor. Vamos también entonces a ponerle nombre, vamos a llamarles D y E será el otro extremo. Bien. Por último, el ejercicio nos pide también eh, la tangente. Eh, a la elipse en el punto A A es un punto de la elipse y en todas las cónicas la tangente en un punto de la cónica, en este caso la elipse, es la bisectriz de los radios focales ¿vale? para ello lo que tengo que hacer es la bisectriz de este radio focal y este radio focal, en concreto la de este ángulo de acuerdo. puesto que la otra bisectriz sería, se llama la normal Bien. Para esto tomamos el compás, centramos en el punto A y trazamos un arco de radio arbitrario que me corte a los dos radios focales. Acordaros que esto cuanto más abráis el compás, menos posibilidad de error vais a, poder, vais a tener a la hora de trazar esta, esta bisectriz. Abro el compás corto a los radios focales en estos dos puntos y desde cada uno de estos puntos que acabo de hallar trazo un arco también de radio arbitrario. Vamos a trazarlo. Desde este punto con un arco de radio arbitrario lo trazo y desde el otro punto, ahora sí manteniendo el mismo radio que he trazado, con el que he trazado el arco anterior y aquí lo he perdido, voy a volver entonces a trazar, a recuperar ese arco, ahí lo tengo, ya he recuperado el arco, vuelvo a centrar en ese punto, mantengo el radio y en este momento vuelvo a trazar un arco. Bien, este punto en el que se cortan los dos arcos es Precisamente un punto de la bisectriz que pretendo hallar, que es la tangente. Así que directamente lo que voy a hacer es unir este punto con el punto A. Acabo de hallar la bisectriz de los radios focales que es la tangente a la elipse en el punto A. Bien, espero poder haberos ayudado. Cualquier duda eh, no, no dudéis en preguntarme. Vale, muchas gracias.